Hagámoslo de una manera aburrida. Cuidado Wow Ella es más fea que yo Cállate Lo encontré. ¿Estás listo? ¿Para qué? Oh. Pues supongo que sí. decepcionas una vez más. No pude hacer nada. Oh, ¿de verdad? Golden Freddy. Te tengo una información interesante. Vi dos animatrónicos extraños. Parecían regresar de una gran pelea. Sus cuerpos estaban muy dañados. Y no lo creerías, pero dijeron que venían del futuro.